la relevancia de la asignatura reside en desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para el diseño e implementación de un negocio electrónico, de acuerdo con el modelo de negocio que permita la generación de valor en la organización. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar e implementar proyectos de negocios electrónicos para mejorar las ventajas competitivas de una organización.